Llevan hacia el mar Dormidito aquí No puedo ni hablar Me han despojado de mis tierras no me quieren ver más Calienta el sol, de sangre es la playa, el exceso de sudor le supa que a la crueldad. Ay mamá que no puedo Escapar de aquí Mis plantas se los pies Gracias.